Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Eh... Yo voy. Hola, astro compañeros, dice Paula ahí en el chat. <ríe> eh... Yo voy a estar eh, asistiéndolos, de alguna manera. O sea, mi trabajo hoy va a ser asistirlos. Eh... Entonces, eh, voy a, a ver si puedo compartir la pantalla. Empecemos entonces, así tenemos el tiempo suficiente. Sí. Eh, vamos entonces con Liana, que va a hablar de esta luna en la casa 2, en todos los signos, o sea, ahora, por el día de hoy, como estamos transitando la luna en Virgo, acá en el mapa del cielo, va a quedar únicamente en Virgo, pero cuando es, ella va a hablar de la luna en casa 2 en Aries, de la luna en casa 2 en Tauro, de la luna en casa 2 en Géminis, ¿sí?, Así que bueno, somos todos oídos. Yo voy a silenciar mi, mi micrófono, les pido también a todos que silencien su micrófono, así la escuchamos a ella. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, yo soy Liana, como acaba de comentar Marcelo, eh, es un placer para mí estar con ustedes en el día de hoy. Espero que eh, la charla sea eh, a la altura de los participantes. Bueno, eh, la casa 2 es eh, la casa que está asociada a la Tierra, al signo Tauro y al planeta Venus. Eh, tradicionalmente eh, se conoce como la casa de los valores, de las posesiones, el dinero y los recursos. Aunque esta descripción se refiere casi instantáneamente a bienes materiales, en la casa 2 eh, también se vincula al desarrollo del yo. En la casa 2 nos damos cuenta de que somos seres que existen más allá de la figura materna, eh, que no está presente eh, siempre. Pues seguimos existiendo y esa conciencia es la que nos dirige hacia la búsqueda de una seguridad. ¿Y cómo se garantiza esa seguridad? El yo entiende que para preservar esa seguridad de las amenazas externas eh, se enfoca en, en el cuerpo y en una seguridad física. Con el tiempo nos damos cuenta de que tenemos habilidades como caminar, como poder decir palabras, hacer cosas solos y así nuestra identidad continúa desarrollándose para ganar una sustancia y volvernos cada día más independientes moldeando el mundo eh, de acuerdo a nuestra voluntad e intereses. A medida que nos damos cuenta de esa individualidad, los límites de nuestro ego continúan expandiéndose. Eh, en la casa 1 encontramos el yo y en la casa 2 vamos al desarrollo del yo. Posteriormente vamos avanzando y en la casa 3 eh, está nuestra mente y así sucesivamente vamos buscando ese desarrollo. La, la casa 2 describe lo que tenemos y lo que queremos tener. Eh, son todos los recursos y los atributos eh, que buscamos desarrollar. Eh, para darnos un reconocimiento y una seguridad, para la mayoría de las personas, esa seguridad radica en el dinero y en los bienes materiales. En sentido positivo, eh, se refiere al nivel de ingresos. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla ese nivel de ingresos? Eh, buscando eh, mayores prerrogativas para desarrollar nuestras capacidades, nuestras habilidades, para tener acceso a, a muchos medios que no tendríamos si no tenemos ese mismo nivel de ingresos. En el sentido negativo, eh, el enfoque podría ser eh, la desesperación por no lograr esos objetivos materiales, encontrando la frustración o una baja autopercepción al no lograr la vida que idealizamos para nosotros. Entonces, la casa 2 es la necesidad de seguridad. Esto puede provenir de ingresos financieros, pero no solamente de ingresos financieros, sino de otros aspectos de nuestra personalidad, como por ejemplo, si tenemos una casa 2 en Géminis, estaríamos eh, buscando... Eh, esa valoración desde el punto de vista intelectual. O si fuera eh, en Pisces, la valoración estaría desde el punto de vista eh, espiritual. Eh, si fuera Marte, por ejemplo, estaría revelando que eh, queremos consentirnos y queremos, por ejemplo, eh, hacer compras a veces compulsivas y hasta innecesarias para, para nuestro placer. En la carta natal, los signos y planetas presentes en la casa 2 son como linternas que iluminan eh, las cualidades y talentos que queremos y debemos desarrollar para cumplir con nuestro plan de seguridad. Inherentemente, lo que logramos se refleja en la calidad de nuestra autoevaluación. Si logramos nuestros objetivos independientemente de lo que necesitemos para sentirnos seguros y saludables, mejor será la evaluación que hacemos de nosotros mismos. Estaremos mejor cuando creamos las condiciones que nos permitan vivir una vida eh, cómoda y sin preocupaciones. La casa nos muestra nuestra relación con los bienes materiales, por ejemplo, cuando somos compradores compulsivos, cuando compramos más de lo necesario, cuando necesitamos tener una despensa llena, cuando necesitamos eh, tener más de lo que o, o buscamos tener más de lo que realmente necesitamos, es decir, cuando desperdiciamos. También cuando somos generosos, cuando compartimos con los demás, cuando ahorramos o incluso cuando somos tacaños. Eh, Marte en la Casa 2, pues indicaría una, un deseo por acumular. En fin, los signos y planetas eh, posicionados en la Casa 2 nos animan a desarrollar un, un sentido de lo que valemos, es nuestro sentido de identidad nos ayuda a comprender lo que necesitamos para sentirnos seguros y, en consecuencia, el nivel de, de nuestra ambición material. A lo largo de la vida podemos enfrentar situaciones que nos llevan, sin embargo, a cambiar esos valores. Por ejemplo, eh, podemos estar valorando algo en un momento, pero puede ocurrir que, de repente, por tránsitos planetarios, en esa casa 2, eh, ocurra un cambio de la percepción de lo que valoramos. Por ejemplo, cuando eh, somos excesivamente materialistas, de repente esa valoración en el curso de nuestra vida puede ir cambiando. La segunda casa arroja luz sobre las cualidades que podemos desarrollar igualmente en nuestro proyecto de vida. Nosotros somos eh, quienes construimos nuestro futuro y por ello eh, allí reside eh, gran parte de nuestro éxito. Nos habla de nuestra escala de valores, de la autopercepción, de la autovaloración, del apego también hacia las posiciones o incluso hacia las personas que tenemos cerca. Al hecho de considerar a veces que los seres que tenemos a nuestro lado pueden ser una propiedad o una necesidad para desarrollar nuestras emociones. También nos habla de las capacidades, de nuestros recursos intelectuales, mejor, de la creatividad, de las habilidades, de los talentos, de los legados familiares de crianza, como la historia familiar, eh, de la garganta y todo lo que allí deriva. Mm, eh, no podemos olvidar que esta es la casa de Tauro y por ello lo que acabo de decir. Ahora veamos la luna. La luna es un planeta de naturaleza femenina, polaridad negativa, pasiva, fría y húmeda. En la carta natal allí donde tengamos la luna será el área en que vivamos más cambios emocionales, donde nuestro instinto saltará a la palestra más veces, donde nos afectarán más las situaciones que vivamos y el lugar donde vamos a refugiarnos cada vez que nos sintamos amenazados. La luna tiene un simbolismo muy especial en la astrología. Por un lado se refiere a la madre a la figura que nos cuidó, eh, los instintos, el temperamento que traemos de serie por herencia familiar, las raíces, el hogar, la genealogía. Por otro lado, simbol simboliza nuestra naturaleza emocional, cómo cuidamos a los demás, cómo queremos que nos cuiden a nosotros y qué necesitamos para sentirnos seguros. También es la creatividad. Allí donde está la luna eh, puede llegar a ser cambiante, en cuanto a la gestión de recursos, eh, porque esta puede ser estacional, puede ser oscilante eh, Cuando digo estacional, me refiero a actividades que no son constantes, como por ejemplo, eh, la venta de propiedades inmobiliarias, los servicios de hotelería, que son por épocas, eh, a eso me refiero con estacional. Mm. Por eso una persona eh, con luna en casa 2 debe prever esos cambios y precaver épocas de bonanza versus épocas de escasez. La luna en casa 2 provoca que el nativo sienta una fuerte necesidad de seguridad. El dinero es muy importante para ellos. Y también tener, un, por ejemplo, un bonito coche, un, unos bienes eh, que le permitan darse unas condiciones eh, de, de favorabilidad, digámoslo así. Eh, pero eso no es lo único que valoran, necesitan rodearse de personas y situaciones que garanticen una seguridad emocional. Eh, ellos eh, buscan, buscan ese factor emocional porque eh, le imprimen eh, como a lo material un valor sentimental. Eh, y lo relacionan, por ejemplo, con las cosas materiales, por ejemplo, eh, un anillo de brillantes podría ser muy significativo para, para una persona eh, que tenga una valoración eh, desde el punto de vista de lo sentimental, de lo que representa ese anillo de brillantes, no, tan, no solamente por lo que es el anillo de brillantes. Por otro lado, eh, como la luna es cíclica, es posible que estos nativos también vean el dinero eh, con rachas de entradas importantes y con disminuciones en otras épocas. En Casa 2, la luna busca de todas maneras adaptarse en algunos aspectos, por ejemplo, a los valores. No a los valores de tipo económico, sino a los valores de la persona. En ese aspecto no busca ser cíclica, sino que busca ser eh, adaptativa a, a esos valores, dejando por un momento esas fluctuaciones. Bueno, ya habiendo hablado de lo que es la casa 2 y la luna, entonces ahora sí voy a empezar a hacer la combinación de en cada ciclo. ¿Cómo voy? ¿Bien? <risa> bueno. Excelente, excelente. Muy pero sí, muy bien. bien, perfecto. Todo bien. Eh, bien. Igualmente no no es necesario que eh, te, eh, te apures tanto. O sea, nada, da más tranquila. Bueno. ¿Sí? Bueno, yo voy rápido porque temo que no alcance el tiempo. Bueno. <risa> tranquila. Listo. Bueno, ok, gracias. Bueno, la luna en Aries. Entonces, Aries es un signo de fuego. Cardinal. Allí se caracteriza por la impulsividad y actitud reflexiva que destacan a Aries de la Casa 2. Su energía no permite calcular metódicamente el efecto de sus acciones. En cuanto a las finanzas se refiere, prefiere dejarse llevar por la intuición que planear. Son arriesgados en los negocios, puede haber situaciones precipitadas que muevan en positivo o en negativo las finanzas. La luna en esta posición se presenta con bastante iniciativa a la hora de crear empresa, es combativa, busca nuevos desafíos, al ser una luna aguerrida está siempre dispuesta a realizar nuevos emprendimientos con gran capacidad de lucha frente a cualquier obstáculo que se le presente, lo que más bien estimula a superarlo. La luna puede inclinar a apegos materiales y afectivos, pero también a la inestabilidad o fluctuación en el manejo de los recursos. En cuanto a la madre, la madre puede tener una imagen de una madre dominante, enérgica, agresiva. Eh, no hay mucha actividad de relación madre-hijo, puesto que hay distancia entre el estímulo afectivo y, y el niño. No obstante, requiere de esa relación tirante para sentirse querido, de lo contrario sentirá un vacío emocional. El afecto lo, lo siente a través de la acción. Bueno, yo aquí tenía apuntada una anécdota chiquitica, voy a hacerla muy resumida. Eh, un personaje no muy orgullosamente colombiano, que mucha gente conoce, tenía eh, su su luna en Casa 2, en Aries, que era Pablo Escobar, que muchas personas lo conocen como un narcotraficante que le hizo mucho daño a nuestro país. Y en alguna oportunidad leía un artículo sobre lo que había representado esa luna en Casa 2, en Aries para él. Y, y fue que él en alguna época eh, pagaba para que mataran policías en en Colombia, y, y daba un determinado valor por cada policía muerto en la época del narcotráfico que, por fortuna, hace muchos años eh, se vi, ha venido superando. Este personaje, mmm, en alguna oportunidad, recibió la, eh, estaba escondido y recibió la visita de su mamá y la mamá le dijo, oye hijo, no mates más policías. Porque te vas a quedar pobre. Entonces esa es como la relación que encuentro. De que eh, es una madre no muy emocional y más bien muy fuerte y apegada a que su hijo no gastara el dinero en, ese, en, en esa misión, digámoslo así. En cuanto a los talentos, eh, la eh, Aries eh, Luna. Eh, la luna es dinámica y práctica, capaz de resolver cosas sobre la marcha muy eficazmente. La luna en Aries para crecer y desligarse del patrón infantil, debe entender que puede tomar sus propias decisiones y que nadie lo invade o acosa. Puede tomar decisiones rápidamente y liderar aquello que le interesa. Podría tener interés en actividades que impliquen riesgo, acción y movimiento. La luna en tauro. La luna en Tauro, eh, Tauro es un signo fijo y la luna está exaltada, es una luna que está muy cómoda, además eh, exaltada, aquí el nativo es cauteloso en los gastos, racionaliza, planifica el manejo de sus recursos, pero le encanta el lujo, el confort y las buenas cosas, puede llegar a ser codicioso en lo que concierne a las finanzas. Esta persona es celosa con sus pertenencias, sabe valorar el tiempo y las cosas. Es capaz de hacer compras prácticas, ahorrando y aumentando su riqueza. Es muy versado en cuanto al lado material de la vida, especialmente desde el punto de vista financiero. A pesar de su ansia de lujo, esta persona sabe cómo evaluar sobriamente sus capacidades económicas. Eh, sabe medirse, sabe utilizar adecuadamente la distribución de los recursos y sabe ahorrar. La plena estabilidad financiera es lo que le, le prioriza y es un objetivo en su vida. La luna le hará un poco posesivo, un poco egoísta en todo lo que considera que le pertenece, ya sea material o incluso de las personas, por eso es celoso. Necesita la presencia de lo material y tiene como dificultad la resistencia al cambio. No quiere cambios porque eso lo desestabiliza, eh, por ello a veces renuncia al riesgo o a explorar algunas otras posibilidades porque siente que se le puede ver afecta, eh, sí, amenazada su estabilidad financiera. Por, ahí, por eso allí se dice que la luna puede ser vegetativa. Busca siempre la seguridad y estabilidad en los vínculos con las personas de su entorno porque las considera suyas. Es un poco desconfiado. Eh, a esta persona las demostraciones de afecto le parecen muy interesantes si van acompañadas de regalos. Porque, por aquello de que le gusta mucho lo material. En cuanto a la madre... Tiene una imagen de una persona sólida, reservada, conservadora, pero igualmente ligada a la materia, con ideas tradicionales y arraigadas. Con alta sensibilidad sensorial, siente a la madre como alguien que le da caricias, afecto y bienes materiales. Eh, los alimentos igualmente le producen seguridad y un sentido de protección. Es probable que aprenda de la madre eh, la importancia de tener un respaldo económico, volviéndose eh, muy preocupado por el bienestar del futuro y por ello busca tener y acumular los talentos. En los talentos son tiernos, son afectuosos, son tranquilos, con una buena conexión con las necesidades de los otros, buscan seguridad en su entorno familiar, es... Eh, Sensato, permite el buen sentido de los procesos, de los tiempos necesarios para desarrollar los proyectos y las tareas. Tienen un talento artístico, culinario y tienen una capacidad de plasmar y dar sustancia a las ideas, eh, brindando belleza y, y realizando actividades que impliquen paciencia. La luna en Géminis, Géminis es un signo de aire, de naturaleza mutable. Eh, es inteligente, lógico, curioso, analizan los sentimientos, necesitan comunicarse y expresar lo que sienten, son capaces de comprender las emociones de los demás, prefieren la variedad, los cambios, las experiencias y las sensaciones. Dada esa naturaleza, la luna en ese lugar puede resultar muy compleja al momento de tomar decisiones, por lo que probablemente pueda haber ambivalencias, eh, inquietudes eh, al tener la necesidad de analizar diferentes opciones y sopesar varios puntos de vista, porque eh, ellos al ser muy lógicos y tener una mente muy eh, sobria pueden ser inflexibles al momento de tener una convicción frente a un proyecto. Entonces no es fácil persuadirlos de que el emprendimiento puede eh, hacerse de manera diferente. Ellos, para, para poder ser persuadidos en ese aspecto, requieren eh, elementos comprobables eh, por, su, por su faceta mercuriana. Es posible que tengan muchas ideas originales en el manejo de los recursos, y por lo mismo puedan tener diversas propuestas beneficiosas para emprender. Buscarán variedad en cuanto a las fuentes de ingresos, el deseo de cambio a menudo los empuja a no permanecer en una sola actividad durante mucho tiempo. Por ello es probable que busquen diferentes oportunidades en su forma de ganarse la vida. Con la luna en esta casa, es este oportuno que se limiten las actividades en pocas direcciones o de lo contrario se puede dispersar la energía y puede no llegar a consolidar ningún proyecto. La madre. En cuanto a la madre con esta luna en Géminis, verá a la madre como un poco dispersa, movediza en el aspecto, el cual debe compartir con otros, la ve como alguien que ama, eh, que am, perdón, que ama viajar, que ama escribir, que ama aprender, que es creativa y que le gusta el cambio y la novedad. Eh, el lado oscuro de esa madre puede ser el desmedido uso y abuso de su propio ego. En cuanto a los talentos, valora emocionalmente lo intelectual, verbaliza las emociones, se siente seguro, cuando tiene varias opciones, facilita eh, ponerle palabra a todas las emociones y los órdenes de la vida difíciles de verbalizar desde una comprensión. Por ejemplo, Freud eh, tenía luna en Géminis y le dio mucha importancia a la palabra explicando sentimientos ambivalentes y contradictorios. Eh, eh, te pido, no. perdón, eh, Liana, que te interrumpa. Eh, fíjate de, de separarte un poco el micrófono del cuerpo eh, y. Sí, eh, y no lo golpees. Cuando eh, me muevo, ¿se escucha? Se escucha, se escucha perfecto, pero raspaba contra algo. Y entonces, ¿Contra mi botón? Claro. <risa> Listo, listo, Bien. lo tendré acá. Listo. Bueno, gracias. Bueno, eh, la luna eh, en cáncer. Entonces, cáncer es un signo de agua, cardinal. Allí la luna está en su domicilio, por lo mismo se siente muy cómoda. Busca obtener beneficios económicos para garantizar el bienestar de la familia. En ello es muy ingenioso y sensible en las necesidades de los otros. Busca obtener beneficios eh, aún aprovechando las debilidades y oportunidades que le permitan otras personas. Es una persona orientada a objetivos que dirige su energía a la satisfacción de los instintos propietarios y a la obtención de capital. A esta persona le aterroriza la pobreza lo que puede hacerlo eh, afectarse anímicamente, por lo que busca consolidar una posición financiera. Eh, la luna en su propia casa hará gala de una gran intuición para las inversiones prósperas. Busca eh, poseer todo y el manejo de ella será cuidadoso y razonable por el temor a perder. Como punto débil está su variabilidad que puede causar cambios económicos o, o falta de reacción por inseguridad ante posibilidades materiales que su intuición le provoca. La madre es una madre eh, amorosa, es una madre cálida, eh, es una madre, hay un vínculo muy estrecho, íntimo, eh, sin intermediaciones. Eh, se garantiza la seguridad y no necesita ni siquiera verbalizar esa relación que existe con la madre. La luna eh, le dice cuando sea grande ser explorador, es el, el protegido por la mamá, pero esto puede generar eh, de pronto algún inconveniente porque puede existir un apego demasiado grande a la madre y en la edad adulta puede haber dificultades en la toma de decisiones, eh, por ser eh, demasiado presente esa figura materna en la persona. Da una buena base emocional, pues ha sido re realmente querido en la infancia, pero, pero es importante trabajar el tema de la dependencia. La madre puede haber sido materialista y también haberle inculcado el exceso de materialismo a esa persona. En cuanto a los talentos, la luna, eh, al estar en domicilio, tiene la posibilidad de desarrollar todo su potencial. Son personas afectivas, eh, con cualidad para poder conectarse con los demás, eh, con capacidad de... ¡Ay, eh, oh, me perdí! A ver... Eh, de ser muy sensibles, de dar eh, seguridad a otras personas. Y de eh, transmitir una afectividad, eh, incluso en la integración con los grupos. La luna en Leo. La luna eh, en Leo. Un Momentito. <ríe> Acabamos uh -huh. de transitar eh, la luna por en casa 2, en eh, los cuatro elementos. ¿sí? En Aries, en Fuego, uh -huh. en Géminis. Eh, en Tauro, perdón, en Tierra, eh, en eh, Géminis, en Aire, y en Cáncer, en, en Agua. Eh, a ver, entre los participantes del eh, eh, de, de acá del Zoom, eh, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna cosa que quieran agregar? ¿Hay algo que quiera decirle a Liana? Bien, me gustó mucho el tema, porque no lo había puesto ella en el trabajo que yo leí, eh, de poner algunos ejemplos como esa luna en Aries, como era la mamá de... Eh, de Pablo Escobar eh, en este caso me, porque son cosas que a uno le quedan grabadas ¿sí? yo vieron que uso en las clases muchos de esos tips eh, porque digo son cosas que después uno no se las olvida más las relaciona inmediatamente eh, así que ese tipo de ejemplos está, está buenísimo eh, ¿van entendiendo la, la mecánica de combinar eh, casa y signo y planeta? Sí, sí. sí aparte lo, lo está explicando muy bien y se está desenvolviendo muy muy bien para ser la primera vez y ante una audiencia mayor que no seamos face a face pero bueno, también acá te, te hace sí. un poquito de ruido al tener gente del otro lado ¿no? pero yo la verdad, la veo muy, muy, muy bien, muy bien encaminada. Sí, igualmente no es, eh, no es para asustar a Aliana pero eh, en este momento estoy mirando que en YouTube hay 1.200 espectadores. nada <risa> <No>, mentira, <risa> estamos lo de siempre. <risa> seguimos, seguimos adelante, a ver. <risa> no solo no no es para ella, sino a nosotros también, que seguimos. Bueno, gracias por la ayuda porque mi garganta ya no daba. Esa pausa sirvió muchísimo. Bueno, entonces vamos con la siguiente parte. La luna en Leo. Leo es un signo de fuego fijo. Una persona con la segunda casa en Leo es noble y afortunada. Resuelve los problemas financieros en forma sencilla, pero tiende a malgastar fácilmente su fortuna en baratijas agradables para personas, para ellos y para personas cercanas, porque es un consentidor. El bienestar se logra principalmente por su capacidad en entrar en confianza con individuos de alto rango, con poderosos patrocinadores. Él mismo se esfuerza por alcanzar la misma posición y rápidamente logra su meta ocupando altos cargos. Busca estabilizar ingresos, pese a que eh, el tener allí la luna podría repercutir en fluctuaciones en los recursos, además de consentirse y consentir a otros con caprichitos y siendo altamente consumistas, suelen marcar una distancia con quienes consideran de un rango inferior, porque les prestan eh, poca atención. Siempre buscan ser protagonistas, por lo que les resulta más fácil mandar que obedecer. Y con el mundo circundante, esta persona construye una relación eh, bastante simple, que se basa en dos ejes de coordenadas, el respeto y la sumisión. Para él todo es sencillo, hay gente que es fuerte y digna de admirarla. Y hay gente que solo merece una lástima desdeñosa porque pues como que no está a su nivel. Sin embargo, en el desarrollo eh, más negativo, esta persona está provista de nobleza. Eh, es una persona agradable y puede comunicarse con su interlocutor. Son ambiciosos en la medida en que se proponen grandes metas, que luchan incansablemente por conseguirlas. Sin embargo, a pesar de que tienen esas metas, eh, no tienen una actitud de pisotear a nadie. ...para conseguirla, sino llegando allá por sus propios méritos. Eh, la madre, en este caso, es una madre que cuida a un rey... ...porque esa es la naturaleza de él, sentirse un rey. Entonces la madre siempre estará dispuesta a todas las atenciones que demande ese niño... Eh, en cuanto se despierta será atendido, eh, la, la luna allí tiene una carga de valoración importante eh, porque ha sido como el favorito de la familia, son alegres, con confianza en ellos mismos, líderes naturales, cálidos y afectivos. Eh, bueno, vamos a los talentos. Tienen conciencia de ser un individuo que le permite plantearse con solidez en la vida. Tiene talento organizativo, directivo, decisión, capacidad expresiva. Es una luna muy común en los artistas. Tienen facilidad para expresar los sentimientos creativos y llegar al corazón de los demás. Eh, la luna en Virgo es un signo de tierra mutable. Virgo en casa 2 es propenso a la mezquindad y pedantería. Estas personas perciben perfectamente los detalles en lo material. Son ambiciosos, pero cautelosos. El dinero es un componente importante para su equilibrio interior. Tienen claro su rol en las tareas eh, establecidas, pero no tienen mucha iniciativa ni voluntad para tomar decisiones importantes. Es una Posición desfavorable para la luna, ya que este signo reprime y controla los impulsos porque trata de dominarlos. Sin embargo, esto se compensa con excelentes cualidades mentales e intelectuales. Son muy trabajadores y con gran espíritu de servicio. La persona trabaja bien en corporaciones y asociaciones. Puede utilizar a sus amigos en proyectos y empresas conjuntas. En el dinero las relaciones son afortunadas, por lo que tienen tendencia a exagerar el lado material de la vida. Su mundo exterior está formado por muchos detalles. Entonces, eh, vamos con la luna en casa 2, en Virgo, ¿no? Bien. Bueno, eh, estas personas eh, saben cómo manejar el dinero y todo lo relacionado con las finanzas. Eh, de allí se obtienen especialistas en temas financieros y fiscales y, y muchas profesiones eh, por esas áreas. Para la, lograr su armonía interior, eh, necesita aprender un poco a ser mm, desinteresado. Bueno. Seguimos escuchándote, Eliana, perdón. Eh. Bueno, y vamos con la madre. Eh, la madre, eh, eh, con la madre hay una fuerte, ella, ella representa una fuerte necesidad de control y orden. Eh, en el lado negativo, su sistema de seguridad le dirá que haga todo lo posible por ser eh, despronado, o sea, lo contrario a lo que estaría buscando ese, ese virus llevándolo de repente a una vida caótica y pero además sintiéndose culpable por ello los talentos capacidad de orden servicio gran disponibilidad hacia los demás donde saber eh, lo que el otro necesita tanto en su trabajo como en su salud anticipando y suministrando lo requerido eh, y, ante, y, y, y frente a eso no antepone eh, ninguna cuestión ni de trabajo, ni de lógica, eh, de ninguna naturaleza. Busca ese servicio. Luna en Libra, entonces tenemos que Libra es aire cardinal. Eh, Libra rige la séptima casa del Zodiaco, eh, lo que se ocupa de relaciones con socios o parejas. Para las personas con luna en Libra, eh, en, en Casa 2, eh, son muy buenos negociadores, buscan la armonía intentando llegar a acuerdos, tienen necesidad de equilibrio en, en esa parte de sociedades, eh, pero la luna en determinados momentos puede hacerles perder ese equilibrio porque pueden caer en indecisiones piensan mucho los pros y los contras frente a un proyecto para poder tomar una decisión, poniendo siempre eh, en la balanza eh, esas situaciones lo que los pone eh, dudosos, digámoslo así. La diplomacia y la suavidad en sus formas es una fortaleza al momento de ser negociantes. Quien eh, logre eh, superar, eh, logrará convencer mucho ya que es un signo cardinal y podrá liderar proyectos. Necesitan que se les trate con suavidad y que se tengan siempre en cuenta sus opiniones, pero son materialistas y les gustan los buenos detalles, los regalos, las invitaciones, les encanta la belleza, el glamour, al ser un signo regido por Venus. La madre percibe a la madre como cariñosa, meticulosa, ordenada, persuasiva, quien intenta hacer entender la importancia de la imagen impecable, elegante y educada. Es una madre elegante, siempre dulce, optimista y equilibrada. Transmitirá a sus hijos la importancia de la higiene y la imagen. No se matará cocinando, pero tendrá un menú establecido. Su casa es elegante, sus hijos siempre irán... Bien arregladitos, es una madre que trabaja e intenta compaginar el trabajo con el horario eh, para sus hijos. Es seria y responsable, pero puede ser indolente al ser muy comprensiva con sus hijos. Los talentos, es delicada, es tierna, comprensiva, es afectiva genera ambientes eh, en ese orden, eh, situaciones de placer y encuentro para todos. Tiene un muy buen sentido estético, son buenos artistas, son mediadores, diplomáticos, tienen capacidad de encontrar lo que el otro está buscando y de proyectarle al otro lo que está necesitando, con gracia y belleza y con encanto. La luna en escorpio, escorpio es agua fijo, está regido por Marte, en el día y Plutón de noche. Es una luna intensa, impulsiva, sigilosa, intuitiva y perspicaz para encontrar el lado oscuro de las situaciones. Con mucho magnetismo, pero un poco complicados porque no pueden soportar nada a medias. Se guía más por instinto que por razón, el cual generalmente no les falta ya que... Casi siempre eh, adivinan las intenciones de otros. Pueden iniciar un negocio, pueden tener éxito en la política, pero eh, pueden carecer de un poco de autocontrol y moderación interna. Esa persona puede enfrentar grandes lecciones de vida en relación con el uso correcto del dinero. Sin embargo, posee una capacidad combativa y una gran voluntad eh, al estar en un signo fijo. Así que buscarán retirar de su camino cualquier obstáculo que se les presente. Quieren todo o nada y van a luchar y están dispuestos a inventarse y reinventarse cuando fuera necesario para conseguir lo que buscan. Pueden obtener dinero ocupándose del dinero de otras personas o tener habilidades como investigadores. La madre... Puede haber una ambivalencia entre ser todo para la madre y perder su propia identidad, porque aquí la madre tiene una intensidad con tendencia a mantenerlo en un estado de absorción. La sensación de que quieren todo de él, de vaciarlo, hace que se retraiga para que ésta no lo tome por completo, pues se juega un deseo envolvente en el cual no hay un no que se pueda oponer. Acá lo que da la vida está identificando con lo que da la muerte, donde emite un magnetismo muy intenso. Eh, muchas de estas personas temen eh, a tener familia e hijos porque eh, en su relación materna pudieron sentirse ahogados por ellas y temen replicar esa situación. Los talentos tienen aptitudes para actividades curativas, talentos para investigar, gran profundización, lo que los hace magníficos terapeutas y grandes ocultistas, convirtiéndose en personas eh, sumamente nutritivas, nutritivas, con gran aptitud para dar, acompañar y brindar afecto. Donde hay altos grados de sufrimiento, podrían buscar profesiones que para otros resulten misteriosas, como forenses, médicos, terapistas sexuales. La luna en Sagitario. Sagitario es fuego mutable. La luna en Sagitario es cálida, entusiasta, aventurera, inquieta y algo irresponsable. Necesita independencia emocional y libertad para explorar. Esta luna siempre está dispuesta a iniciar una nueva travesía tienden a intelectualizar sus emociones y vivirlas bajo sus convicciones. Son optimistas, con mucha confianza en el futuro. Eh, esta luna eh, te invita a buscar aventuras, ser honesto, reír con los amigos y disfrutar. Se trata de expandir horizontes en todos los sentidos, puesto que si tienen ocasión, le pueden interesar los debates en la política religión y temas existenciales. Son bastante idealistas y suelen dar a los problemas que se presentan. Con esta luna no son materialistas ni buscan mucho prestigio. Se contentan con consentirse emocionalmente. Son versátiles, así que se las arreglan para mantener su situación financiera a flote, porque son muy emprendedores o incluso a través de la suerte prefieren trabajos liberales, pueden resultar favorable el comercio, la exportación o negocios con el extranjero. Eh, la madre, acá la protección y el afecto, van ligados a la amplitud, la expansión, la confianza, la libertad, el optimismo y la alegría. El sentimiento de que la vida fluye a cada paso, revelándole su sentido y dirección. El niño encontrará poca injerencia a sus deseos y movimientos, es libre, pero sin embargo será cuidado y protegido por alguien que le facilita el juego, el aprendizaje, con un mínimo de intervención. De aquí surge una sensación de confianza en las interacciones y un entusiasmo que descarta la presencia de límites a sus deseos. Habrá en el ámbito familiar abundancia de alguna clase, alegría, buen humor, Fuertes creencias éticas y morales ligados a la educación, con convicciones religiosas que les dan confianza en la vida y fe en el futuro. Los viajes familiares las tierras lejanas, algún paliente extra, extranjero estarán presentes y afectivizados. De adulto, cuando aparezcan circunstancias adversas u obstáculos, serán vividas como doblemente amenazantes, pues tienen prácticamente excluida de su sistema de seguridad emocional la posibilidad de fracasos y hechos dolorosos, eh, negándolos y pensando que todo está maravillosamente bien. Los talentos están dotados de gran capacidad de síntesis, simpatía a su entorno, alegría y entusiasmo, siendo... Eh, eh, buenos organizadores, personas cálidas, líderes, tienen gran imaginación, son indulgentes tanto con los demás como consigo mismos, son excelentes camaradas llenos de calor y entusiasmo. Uno de los grandes talentos que oculta esta luna es el de la enseñanza. Pueden ser grandes educadores, pedagogos, Eh, Bueno, la luna en Capricornio. Capricornio, signo de tierra, cardinal, en casa 2. Esta persona eh, es modesta, responsable y algo seca. Aquí la luna se encuentra en exilio, por lo que la energía de esta luna está incómoda para expresarse. Eso los desconecta del mundo emocional, por lo que suelen demostrar el amor a través del mundo material, eh, esta luna no, no resulta eh, con plena expresión. Aquí eh, puede haber personas muy trabajadoras, obstinadas eh, en el trabajo, eh, puede que el dinero eh, sea muy trabajado, por lo que son modestos y poco exigentes en sus necesidades diarias, estando propensos al ahorro y a la economía. La persona eh, con esta segunda casa en Capricornio, mmm, aunque tiene una capacidad de consumo, eh, se mide, eh, pero percibe el planeta como una fuente de minerales y a las personas como una fuente de servicios e ingresos. Los lazos sociales y emocionales para ellos eh, no representan el, primer, el principal valor de vida. La luna en Capricornio nos habla de nativos muy responsables, a quienes se les puede delegar, a quienes se les puede encomendar eh, que lleven el mando, no soportan el caos ni el desorden, la gente se toma la vida muy en serio. Cuando dan su palabra lo hacen de verdad. Con la mano en el corazón, por lo que no esperan menos de las promesas que les hayan hecho otros. Son muy exigentes con la palabra. Yo. <ríe> eh, bueno, tienen temor al fracaso y por eso no, trabajan. ¿Son muy exigentes o autoritarios? Exige, yo diría que exigentes con, con la palabra empeñada. No autoritarios, no, no. No son, pero sí muy exigentes cuando te comprometes a algo. Tienen temor al fracaso y por eso trabajan con mucho ahínco para garantizarse. No, no, no, no, no. La son resistentes, soportan bien el agotamiento físico e intelectual. Generalmente se han ganado la, la confianza que otros les otorgan, ya que nunca eluden sus responsabilidades y están preparados para hacer frente a cualquier imprevisto. Pueden tener éxito en las finanzas por perseverancia, economía y gestión sabia y prudente. Eh, la, la madre, nacer con la luna en Capricornio es un indicador de una infancia eh, llena de responsabilidades, no tan, no tan mimada. La madre ha sido una madre exigente pero ha dado eh, el afecto eh, de diferentes formas, no mediante el contacto físico y emocional, eh, pero sí mediante una buena educación, una educación de pronto un poco severa y, y no con muchas consideraciones respecto a las necesidades personales del individuo. Por ello, de pronto emocionalmente podría sentirse abandonado. La luna en Capricornio, ¿no te pasa? ¿Qué perdón, salir? perdón. Eh, Diana, vamos a hacer lo siguiente, eh, porque seguimos con interferencia con esta persona. Eh, va, eh, vamos a salir todos de este chat. Voy a crear un nuevo chat en cinco minutos eh, y lo voy a subir al grupo de Telegram. ¿Sí? Eh, y nos conectamos nosotros, los que nos podemos conectar. Eh, ahí está, ya estamos grabando. Ahora sí, mientras se van conectando, entonces, empezar con, seguir con Capricornio. Casa 2, Capricornio, Luna, talentos. Son dotados de gran capacidad de concentración, responsabilidad, capacidad para eh, manejar el tiempo, eh, esa persona puede estar sola consigo misma eh, no depender de otros eh, hay solidez emocional capacidad de compromiso comprendiendo el dolor y las limitaciones y ayudando a otros a superarlas Luna en acuario signo de aire fijo la espera de intereses aquí es multifacética. Su bienestar está condicionado al deseo de aprender cosas nuevas, de adaptarse a las innovaciones en el ámbito profesional. La relación con el dinero aquí es inestable, por lo que su desarrollo financiero experimenta dificultades con gastos ligeros, tendencia a compras costosas y poco prácticas. Se rodea de tecnología, puede tener ganancias y pérdidas súbicas. Eh, finanzas por amistades y cooperación puede interesarle la ética corporativa es un buen organizador e innovador En el desarrollo financiero un representante de este tipo eh, puede experimentar dificultades su vida está llena de altibajos sin embargo este estado de cosas no le molesta mucho porque se adapta fácilmente y es capaz de restablecer rápidamente eh, esa situación inestable. Aquí la madre sentirá, se sentirá eh, siempre diferente, distante y cercana, distante y cercana, oscilante, ausente y presente, inmensa y vacía. Tendrá una espontaneidad creativa sin sí, igual. Pero eh, un bebé necesita estabilidad y seguridad y esta luna es discontinua. Puede sentir a la madre como que no encaja, como que no lo hace sentir en el lugar o como si estuviera desarraigado de su propia familia. Esto le provoca que no pueda involucrarse fácilmente y eh, puede estar a veces ausente. Los talentos. Hay una enorme espontaneidad, una gran libertad en los vínculos una fuerte creatividad para encontrar formas contenedoras que no fijan a nadie en roles preestablecidos. Son intuitivos y comprensivos, lo que los hace buenos terapeutas, pues son tan desapegados que pueden manejar situaciones extremas sin que les afecte. Luna en Pisces, signo de agua mutable. Una persona con la segunda casa en Pisces, se caracteriza por la incertidumbre y la impracticabilidad, especialmente en la espera financiera. Eh, es una persona de alma amplia, distribuye generosamente sus ahorros, a veces sufre, pero a veces su generosidad se les, eh, les es devuelta. Tal persona recibe a menudo ayuda caritativa y apadrinamiento. Sus asuntos financieros están en un estado eh, intrincado A veces esta persona no conoce el, el origen de sus propios medios de subsistencia, es una persona modesta y de bajas aspiraciones en la vida, porque tendrá contratiempos financieros. La madre, la sensibilidad eh, es la característica de esta luna, donde deja de tener eh, sentido la autodefensa y las palabras. Y el todo vela por la seguridad. Nacer con Luna en Pisces significa ser un vínculo para la protección de los seres que más lo necesitan. Ser portador de una máxima sabiduría acerca de la vulnerabilidad de la vida, de sus menesteres y cómo satisfacerlos. El niño se siente envuelto en una cualidad maternal omnipresente que va mucho más allá de la madre real. Los talentos. Eh, esta luna es capaz de proteger, cuidar, sacrificarse por otros, comprendiendo profundamente el dolor ajeno. La sabiduría de la madre incluye la presencia del padre, o sea, el poder dar estructura a su hijo mediante los límites y la negación. Tendrá mucha sensibilidad hacia todo lo viviente. Hay un don para sacrificarse y servir a otros. Bueno, ahí he concluido el tema. Espero que haya sido claro y, y concreto a la vez. Eh, bueno, entonces entiendo que ahora es el turno de... Bueno, primero, Liana, muy muy buena tu exposición, excelente. Eh... Aplauso para Liana. Sí, un aplauso. Gracias. Sí, muy bien, muy bien. ¡Bravo! Por sea, la primera, excelente, rompiste el hielo, así que todos estamos sí. agradecidos. ¿eh? Eh, ahí saludamos. Eh, a... Ahí está mi Marte de Guerrera. <risa>